Buenos días. Soy Lauren Gibson y soy funcionaria en Servicio Exterior aquí en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Seré su moderadora hoy para esta sesión de Innovación Mundial a través de la ciencia y la tecnología, or His Tech Connect, sobre autofinanciamiento del negocio propio con consejos e ideas. Si ustedes no conocen este término, autofinanciamiento, es el proceso de establecer una empresa. En forma costo efectiva con fondos limitados, maximizando los recursos disponibles, como por ejemplo, la red que tienen ustedes. Es una definición amplia. Y vamos a explorar este concepto en esta conversación. Pueden incorporarse a esta conversación con sus preguntas y comentarios a través del cuadro de chat que está al lado del reproductor de video o a través de Twitter con el hashtag HisTechConnect. Voy a comenzar dando la bienvenida a mi panel de expertos. Lisa García, consultora e instructora en desarrollo de negocios para emprendedores de tecnología. También aquí está Elder Sebastiao, eh, especialista en estrategia de innovación y de optimización empresarial. También en el cuadro de chat para responder a sus preguntas y sus vínculos con los recursos tenemos a Cristina Tamar, quien es gerente de programas de VentureWell, que uh, está en el programa de eh, alistamiento para la inversión. Gracias por estar aquí y esperamos que lo, el público nos uh, envíe preguntas. Pero, mientras tanto, vamos a comenzar explicando el valor y el propósito de la autofinanciación. Helder, comencemos contigo. Muy bien. Gracias. Lauren, lo primero que quería decir es que el autofinanciamiento tiene que ver con, es una opción estratégica, consciente. Tiene que ver con uh, desarrollar el negocio, expandirlo y constituirlo. No es la última opción. Es decir, uno no tiene que ir al autofinanciamiento porque uno no pudo recabar fondos. Tiene que ver, básicamente, con mucho más que el dinero. Tiene que ver con eh, gestionar el control y gestionar el riesgo. Y también controlar y gestionar el destino y la forma en que uno maneja su negocio. Esto uh, hace que uno pruebe el modelo de negocios. El autofinanciamiento tiene que ver con uh, guardar los recursos para expandir el negocio. No hace falta ir y buscar los fondos. El autofinanciamiento tiene que ver con llegar a los ingresos de la forma más rápida posible, uh, en vez de simplemente solicitar uh, fondos. Eso es lo que significa para mí. Gracias. Lisa, ¿qué piensas tú? Sí, por supuesto, Lauren. La naturaleza de uh, este, esta idea del autofinanciamiento es acercar al cliente. Y al estar más cerca de su cliente, uno puede comprender a, a esa persona o a esa entidad y sus desafíos y obstáculos. De esa forma, uno va a poder enfocar sus recursos y desarrollar una base de clientes y convalidar eh, sus hipótesis que uno tiene en cuanto a su propio modelo de negocios antes de salir a buscar dinero de terceros. Creo que ese es uno de los beneficios más importantes del autofinanciamiento. Gracias, Lisa. Vamos a preguntarle a nuestros paneles de expertos qué pueden hacer las startups para hacer más con menos cuando lanzan su emprendimiento. Vamos a ver preguntas uh, de los medios sociales. Y nosotros preguntamos, ¿qué aspecto de el bootstrapping, es decir, de este autofinanciamiento, les interesa más a ustedes? Aquí vemos los resultados y la respuesta más importante era estrategias para obtener lo más que se pueda de un financiamiento limitado y también uh, tener más recursos. Y también, uh, ¿qué pasa con eh, el autofinanciamiento frente a los inversores ángeles? Bueno, ¿qué piensas de esta encuesta, Lisa? Gracias, Lauren. Creo que el hecho de que a la gente le interese maximizar su red, eso es un elemento clave. Las empresas tienen que ver con el establecimiento de conexiones y relaciones. En un ámbito internacional, eso es muy importante, incluso más en el día de hoy. Uno puede maximizar la red, uno puede asegurarse de que esto, bueno, claro, aparte de ser una cuestión de números y de ingresos y dólares, bueno, eso está bien. Pero hay que concentrarse también en la cantidad de personas con la que uno se conecta. Uh, se pueden hacer conexiones mediante LinkedIn. Uh, uno puede tener estas conversaciones. Uno puede tener 100 conversaciones antes de lograr obtener la información que convalide su hipótesis. Hay que tener la mayor cantidad de información para pasar al próximo paso. Hay que tener la mayor cantidad de información y conexiones para apalancar el negocio y también establecerlo. Sí, uh, creo que. Eh, maximizar el financiamiento limitado que uno tiene, es lo más importante. Esta es una buena estrategia, se trata de una estrategia, como dije, de una especie de mentalidad establecida para eso en materia del financiamiento. Esto nos puede servir para uh, orientarnos hacia las utilidades y hacia los ingresos. Uno tiene que tener uh, un, uh, un emprendimiento que sea optimizado en cuanto a las operaciones. Así que me gusta ver que eh, este elemento es lo que la gente planteó como el más uh, importante. Eh, esto puede hacerse solamente, no solamente al inicio del startup, pero, sino durante toda la vida del startup. Bien, muchas gracias. Tenemos también una pregunta para nuestro público. ¿Qué componente de su empresa aplicarían los principios del uh, autofinanciamiento? El desarrollo de productos, el establecimiento de contactos, el marketing, los costos generales o la dotación de personal. Esta encuesta está, estará allí en pantalla. Respóndanla y veremos las respuestas más tarde. Vamos a ver qué dice el público que está en línea. Didi de Cote d'Ivoire dice, ¿Cuál sería un primer paso bueno para comenzar con el autofinanciamiento de una startup? Elder, muy bien. Creo que el primer paso... Y seguramente uh, seguiré lo que dijo Lisa, pero hay que hacer un inventario de cuáles son los recursos que uno tiene. No solamente los recursos financieros, sino también los recursos que uno tiene en la red, en una red de contactos. ¿Quién me puede ayudar respecto de expandir este negocio, seguir adelante con el emprendimiento? Y ¿cuál es el mínimo que puedo utilizar para lanzar mi negocio? Algunos en el ámbito empresarial se piensan que hay que estar impulsado por los medios. Entonces, ¿cómo puedo obtener mi primer cliente? Eso podría ser un primer elemento para el autofinanciamiento. ¿Qué tengo a mi disposición ahora y cómo puedo llegar a ese primer cliente lo más rápido posible? ¿Qué piensas, Lisa? Gracias, Elder. Creo que elder tiene totalmente razón. Eh, hay que tener cuidado durante ese proceso. No hay que restringir las cosas demasiado eh, eh, cuando uno de alguna forma eh, desarrolla el negocio. Este es un primer paso que hay que dar. Uno, por ejemplo, puede eh, ver cuáles son los profesionales que uno querrá tener a su disposición. Eh, contadores, abogados, ellos pueden ser esenciales. Quizá uno puede establecer una conversación también, con gente que ya ha establecido el negocio que uno querría tener. Quizá uno podría tener conversaciones basadas en prototipos, ¿no? Es bueno tener un prototipo para presentarle al posible cliente el producto o servicio. Establezca una conversación con aquella persona que ya está desarrollando la empresa que uno quiere o querría, mejor dicho, tener. Próxima pregunta. Víctor de Nigeria nos pregunta. ¿Qué papel tiene el autofinanciamiento para crear pequeñas empresas que puedan ayudar a países como Nigeria a salir de la recesión? Lisa? Sí, sí, le voy a responder la pregunta. Habían visto ya la pregunta de él en línea y... Pensaba justamente en todas las presiones y desafíos que uno tiene eh, en eh, su país o en ese país en este caso. Pero el autofinanciamiento en realidad es uh, um, algo que tiene que ver con la tenacidad, con la perseverancia. Eh, es algo bastante heterogéneo y uno, uh, está en un ambiente en donde tiene que perseverar, intentarlo una y otra vez para salir adelante. Hay excelentes recursos en cuanto a los recursos humanos y sabemos que la gente va a trabajar en forma ardua. Así que el entorno que ustedes tienen allí en ese país presenta de alguna forma un entorno ideal para que la gente tenga la expectativa correcta respecto de lo que se necesita para lanzar una startup. Agregaría yo que ya sea que sea en Nigeria o en otro país uh, que tiene alguna limitación en materia de recursos, bueno, este es un lugar perfecto para el autofinanciamiento. Uno aprende a ser creativo. Uno aprende a eh, trabajar con los con recursos que tiene y aprovecharlos al máximo. Si uno es una red de autofinanciadores, uh, eso uh, quizá sea bueno. Uno puede estar conectándose con otros emprendedores que también están autofinanciándose y de alguna forma pueden maximizar los recursos que ya tienen y también trabajar con esos recursos juntos como comunidad. Bueno, también tenemos una pregunta aquí de Surinam. ¿Se puede utilizar el autofinanciamiento para expandir pequeñas empresas? Sí, absolutamente. La idea es uh, que uno está utilizando a sus clientes uh, eh, aparte de los amigos y la familia, ¿no? aparte del financiamiento que uno obtiene de amigos y familia. Entonces, el próximo nivel de financiamiento son los clientes. Así que uno, eh, obtiene ventas para recabar fondos para su negocio. Esta es la primera uh, cosa que hay que hacer cuando uno quiere escalar el negocio, ampliarlo. Cuando uno tiene una base de clientes, uno puede pensar en buscar otras formas de financiamiento. Por ejemplo, podemos pensar en un país que tiene un sistema bancario razonable. Entonces, en ese caso, podemos tener financiamiento bancario. Pero la base de clientes es la que genera el flujo de caja inicial desde el punto de vista del autofinanciamiento. Gracias. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta los sitios del microfinanciamiento colectivo. ¿Cómo se incorporan a este modelo del autofinanciamiento? Lisa. Sí, estos sitios del microfinanciamiento colectivo nos, nos dan una excelente oportunidad para uh, ver qué puede suceder. Entonces, la persona común puede tener eh, acceso a eso. Estaba viendo ayer algunas de las pequeñas empresas, algunas de las startups que están eh, en este ámbito. En Nicaragua hay un proyecto, por ejemplo, en donde hay una cooperativa que está ayudando a los cafetaleros a eh, trabajar directamente, sacar al intermediario y directamente <coughs> mandar los uh, los granos de café al cliente directo. Tenemos 17 entidades directas que, se, que actúan como intermediarios antes de que llegara el café, por ejemplo, a mi casa aquí en Estados Unidos. Esa idea se puso en el sitio Kickstarter y muchas personas en muchos países seguramente podrán ayudar a los agricultores a facilitar el proceso y a acercar a la gente a este tipo de situaciones. Así que me parece que se puede apalancar mucho el microfinanciamiento colectivo. Bueno, sí, yo creo que eh, este financiamiento colectivo tiene muchas ventajas. El cliente está pagando por su propio desarrollo del cliente, es decir, toma el dinero y uh, de alguna forma tenemos una forma de uh, tener premios ¿no? que tiene quien realiza el microfinanciamiento colectivo. Uh, esa es la forma más común de este tipo de microfinanciamiento. Otro elemento importante es que estos clientes, nuevos clientes, son de alguna forma como los evangelistas de uno. Eh, y uno está generando su red, abriendo la empresa a estos nuevos clientes a través de una campaña de microfinanciamiento colectivo. Excelente. Otra pregunta que viene del Centro Americano de Albania, en Tirana. Y uh, quieren saber cómo se puede aprovechar eh, más las donaciones en especie o la ayuda que sea en especie. Helder Sí, esa pregunta me la hacen muchas veces. Y uh, parte de esto tiene que ver con qué está disponible para uno y también hay que compatibilizar eso con lo que uno está procurando. Es decir, eh, cualquier tipo de ayuda gratis que uno pueda obtener, ya sea asesoría respecto de cómo gestionar finanzas o bueno cualquier tipo de ayuda que uno pueda obtener, hay que aprovecharla. Cualquier, cualquier tipo de recurso gratuito que esté a nuestra disposición, hay que utilizarlo lo mejor que uno pueda. Lisa, ¿algunas ideas respecto de estos recursos gratis que pueden utilizar la gente y apalancarlas? Sí, por supuesto, esta es una herramienta muy fuerte. Uno puede dirigirse a personas que ya han tenido algún éxito con eh, emprendimientos, por ejemplo, aceleradoras en línea. Uh, Ustedes... Uh, Pueden ir a Google y hacer una búsqueda y ver cuáles son los consejos y herramientas que pueden existir para uh, constituir o iniciar una startup. Pero los medios sociales también nos pueden dar conexiones, recursos, mecanismos de aprendizaje y también encontrar clientes para que sean sus evangelistas, como dijo Elder anteriormente. Excelente. La próxima pregunta es para Lisa. Si uno está aprovechando la red personal para encontrar apoyo, ¿cuál es el momento correcto para salir de ese tipo de financiamiento pequeño y e ir a un financiamiento convencional? Excelente pregunta. Yo diría que si uno pudiese ah, utilizar esta pequeña inversión, estos pequeños inversores, ah, lo más que pueda, eso sería mejor antes de hacer el financiamiento ah, común, tradicional. Porque, uh, de alguna forma, uno puede tener eh, desarrollo como empresa y uh, quizá uno de esa forma esté más cercano al cliente, ¿no? Eh, con el producto también. Habría que utilizar lo más posible este sistema de pequeños uh, financistas antes de salir al uh, mercado de financiamiento más tradicional. Quizá Helder pueda indicar más. Reitero lo que dije antes, si uno está autofinanciando después de la familia y los amigos hay que dirigirse a la base de clientes esa sería la próxima vía y una vez que uno establece una base de clientes sólida y uno tiene un modelo comercial sólido ahí entonces, uno puede ver cómo expandir el capital, ya sea mediante inversores tradicionales o mediante un financiamiento convencional. El próximo nivel, entonces, después de la familia y los amigos, sería el financiamiento de los clientes, algún tipo de financiamiento de los clientes. Eso tiene totalmente sentido. Así que hemos hablado mucho en el programa respecto de las redes. ¿Qué tipo de incentivos podemos ofrecer cuando estamos aprovechando las redes personales para eh, el apoyo? Muy bien, respondo esta pregunta. No sé si Lisa y yo estaremos de acuerdo o en desacuerdo con la respuesta que voy a dar, pero bueno. Mi opinión es que los amigos y la familia nunca deben tener un porcentaje inicialmente del negocio. Lo digo porque uno no sabe el valor que tendrá la empresa al inicio mediante el autofinanciamiento, uno quizá esté subestimando el valor potencial de la empresa. Entonces, en lo posible, cuando participan los amigos y la familia, bueno, eh, por supuesto, si ustedes le dan, si a ustedes le dan ellos, amigos y familia, un obsequio, una donación, está bien. Por supuesto, eh, agradezcanselo. Tiene que ver con ustedes y no tanto quizá la idea que tengan. Pero. Si quieren compensarlo, háganlo mediante un préstamo, porque esto les da la flexibilidad de no perder liquidez, de no perder titularidad en la empresa. Y um, ustedes tienen un control y más opciones cuando uno vaya a buscar inversiones en el, el mercado tradicional. Así que yo no creo que tenemos que tener amigos y familia como um, eh, eh, socios o como accionistas en la empresa. Así lo creo. Y Lisa, ¿qué opinas tú? Estoy completamente de acuerdo con Heather. Hay que evitar eso por el mayor tiempo posible y tal vez se sorprenden Hay muchos tipos de reconocimiento que le pueden dar a alguna persona o a alguna empresa y les daría mucho gusto recibir ese reconocimiento en vez de un interés en la empresa. Hay que ser creativos. Pueden negociar de alguna forma, pueden darles algún tipo de respaldo, pero ustedes quieren mantener el control por el mayor tiempo posible porque no saben lo que tienen en ese momento. Y cuando se enteran del valor de su empresa, quieren tener la mayor propiedad posible en la misma. Sí, hay que ofrecer productos gratuitos y servicios. Sí, eso tiene sentido. Ya hablamos de las redes. ¿Pero qué papel tienen las incubadoras y aceleradoras en este modelo de autofinanciamiento? Helder, claro, yo he trabajado con las dos cosas. La diferencia para mí entre una incubadora y una aceleradora es que una incubadora es una empresa en las etapas iniciales sabe cuál es su hoja de ruta, pero necesita algo de ayuda para construir su modelo empresarial. Una aceleradora ya tiene algo de impulso, ya está vendiendo. Sabe cuál es su modelo empresarial, pero quiere escalar. El público aquí, sobre todo, encaja en la primera categoría. Son empresas nuevas. Una incubadora puede ser, una, puede ser un muy buen recurso. Alguien preguntó antes sobre los recursos gratuitos. Para mí, las incubadoras son un buen espacio para este tipo de cosas Son buenos lugares para pedirles consejos a profesionales que trabajan como voluntarios. Desde el punto de vista del autofinanciamiento, las incubadoras tienen más sentido. Pero hay que tener en cuenta que estas incubadoras generalmente quieren un porcentaje en su empresa. Y si no les gusta esa idea, tendrán que buscar otros recursos. ¿Lisa? Sí, claro. Creo que las incubadoras y aceleradoras pueden ser importantes. Y hay que tener en cuenta que son empresas también. Se enfrentan a sus propios retos y obstáculos que deben superar. Salgan a conversar con la gente que maneja esas incubadoras y aceleradoras. Hay que enterarse de qué retos tienen con quienes quieren hacer negocios, cómo es que ustedes les pueden ayudar a resolver sus problemas, qué tipo de negocios quieren financiar ellos. Eso les va a ayudar a apalancar su ayuda. Ustedes deben entender el modelo empresarial de ellos. Hay que saber en qué se están metiendo. Generalmente van a encontrar muchos recursos en esos sitios, pero si no los encuentran allá, la gente en esos sitios les puede explicar a dónde tienen que ir. Generalmente les da mucho gusto presentarlos a ustedes con otras personas. Puede ser una joya. Si hay alguien allá que les pueda ayudar a buscar más contactos, van a querer ponerse en contacto con ese tipo de persona. Muy buenos consejos. Muchas gracias. Para los que ac acaban de llegar, estamos viendo la conversación GIST Tech Connect sobre el autofinanciamiento de tu empresa. Estamos aquí con un panel de expertos que consisten Helder Sebastián y Lisa K. García. Pueden presentar sus preguntas aquí en el chat o en Twitter. Al hashtag Gist Test Tech Connect. Recuerden que deben responder a nuestra encuesta en línea y vamos a compartir los resultados más tarde. Lisa, una pregunta para ti. Según tu opinión, ¿cuáles son los beneficios principales, los tres beneficios principales del autofinanciamiento para tu empresa? Cuando autofinancian su empresa, Ustedes saben todos los pormenores de su negocio. No están trabajando con gente de afuera. Cuando viene un posible inversionista, alguien de afuera, ustedes pueden responder a todas las preguntas que tienen. Y ya hemos hablado de esto en el sentido de lo que está pasando en muchos de los países que están viendo este programa hoy. Ustedes ya han tenido que aprender a hacer este tipo de cosas. Ustedes saben salir a buscar recursos cuando llegan al punto de tener suficientes ventas y fondos para hacer este tipo de cosas. Saben con qué tipo de personal quieren trabajar y qué tipo de habilidades se requieren. Tendrán más libertad. A medida que se enteran más de los retos y oportunidades de sus clientes, tienen la oportunidad de adecuar su negocio a eso. Y puedan hacerlo de manera rápida. Cuando ustedes tienen todo el control, pueden sentirse con la libertad de modificar su empresa, pueden ser ágiles y pueden responder de esa forma. Gracias, Lisa. Ahora vamos a volver con algunas preguntas de, del público en línea. Ann Constance pregunta si se puede usar el autofinanciamiento para una empresa digital, además de para productos físicos. Elder, vamos a empezar contigo. Sí, claro. Si tienen una plataforma de microfinanciamiento colectivo con base en premios, hay que pensar en qué van a regalar. Pero si tienen algún producto y están cobrando por ese servicio, regalar el acceso a ese producto o al nivel más avanzado de ese producto sería un premio muy legítimo para utilizar en el microfinanciamiento colectivo. Lisa. Creo que Helder lo dijo muy bien. Ya podemos seguir. Excelente. El Grupo de Nicaragua pregunta, ¿cuál es lo más difícil del autofinanciamiento? Lisa, ¿puedes responder a esta pregunta? Es una excelente pregunta. Tenemos que ser sinceros. Todo es difícil. Les puedo decir que es difícil no contar con suficientes recursos. Y el reto principal será el reto mental. Será muy difícil si ustedes siempre se dicen, no puedo hacerlo por X, no tengo suficiente dinero, no tengo suficientes recursos. Hay que pensar completamente diferente. Hay que pensar en todo lo que sí tienen a su disposición, todos los recursos que sí tienen y deben apalancar eso al máximo. Sí, quisiera repetir lo que dijo. Creo que los emprendedores autofinanciados pueden ser sus propios peores enemigos porque piensan en lo que no tienen, es decir, el dinero. Y dejan de ver lo que sí tienen, los recursos y los contactos que han establecido a lo largo del tiempo. Es decir, que su principal reto puede ser conquistar sus propios miedos. Hemos hablado sobre lo que pueden hacer las personas, pero el grupo de Monrovia tiene una pregunta sobre el gobierno. Preguntan cómo es que las políticas gubernamentales pueden respaldar a las pequeñas empresas y su autofinanciamiento. Claro, en Estados Unidos he trabajado con varios programas gubernamentales de pequeñas empresas. Y esto es muy importante para mí, es decir, la creación de ecosistemas. Lo mejor que pueden hacer los gobiernos es tratar de quitar barreras. Si hay obstáculos que les impiden a las personas trabajar desde casa, hay que quitarlas porque eso puede ser un reto muy grande. Si alguien no tiene una oficina, tiene que poder trabajar desde casa. Si hay barreras en el sentido de Requisitos engorrosos para conseguir licencias, eso puede ser un obstáculo. La salud es un tema muy importante aquí en los Estados Unidos y tal vez en otros países también. En algunos casos, las personas independientes no pueden encontrar un plan de salud razonable y asequible. Y el gobierno puede ayudarles a los emprendedores al quitar estas barreras. ¿Lisa? ¿Quieres compartir alguna idea? Sí, sin duda. La mentalidad del gobierno puede ser que las nuevas empresas son un motor económico para todo el país y eso puede transformar la política. Como dijo Helder sobre lo que está pasando en los Estados Unidos, las pequeñas empresas aquí en Estados Unidos son los que más trabajos generan. Creo que hay que hacer todo lo posible para apoyar a esos grupos y debemos facilitarlo para que sea muy posible en lo financiero que la gente abra sus propios negocios. Y queremos respaldar a la gente de manera financiera también. Si no queremos que la gente trabaje desde casa, deben contar con otro espacio para trabajar. Como mencionó Helder, tiene que haber recursos gratuitos. Si hay varias empresas de creación nueva en el mismo espacio, pueden compartir recursos y el gobierno puede financiar ese tipo de actividad también. Hay un grupo en Guatemala que pregunta sobre las mejores prácticas para autofinanciar el desarrollo de un producto rentable. Helder, ¿quieres empezar esta vez? Claro. Antes que nada, si están desarrollando un producto, no hay que esperar a que sea perfecto. La idea del autofinanciamiento y el pensamiento empresarial es que hay que lanzar un producto suficientemente bueno con la idea de que primero, los clientes les van a dar comentarios para que puedan mejorar ese producto. En segundo lugar, van a generar ingresos. Y en tercer lugar, esos clientes serán sus evangelistas para que puedan mejorar su negocio. Hay que tener en cuenta, mientras desarrollan un nuevo producto, es que, con cada versión de ese producto hay que pensar en cómo pueden recortar costos, mejorar las eficiencias y mejorar la entrega del producto. Helder, gracias. Lisa, para responder a la próxima pregunta, ¿cómo pueden mantener una filosofía de autofinanciamiento a medida que escalan su pequeña empresa? De nuevo, hay que centrarse en el cliente y hay que basar todo lo que hacen en las pruebas. Deben crear algo que le importe a la gente. Esa mentalidad de autofinanciamiento no debe ser que deje de pensar en sus clientes. Hay que seguir acercándose a sus clientes y pedirles su opinión sobre el producto. Trabajé con un empresario muy exitoso. Ha tenido varias grandes empresas y todos los días él insiste en llamar a un posible cliente para aprender algo nuevo sobre su negocio. Nunca deja de hacerlo. Y ustedes no pueden dejar de contar con la mentalidad de que siempre existe alguien en el mismo espacio que está preparado para crear un producto mejor. Así que hay que seguir, seguir centrándose en el cliente. Sí, y yo quisiera agregar que pueden aceptar demasiados fondos demasiado temprano con esta mentalidad de autofinanciamiento, solo aceptan los fondos cuando de verdad los necesitan para hacer crecer tu negocio. Cuando aceptan los fondos a una etapa inicial, establecen cierta trayectoria para su empresa y puede fallar así. Hay que siempre estar pensando en cómo quieren crecer. Bueno, ya hablamos del crecimiento y cómo pueden escalar un negocio, pero vamos a volver al plan de negocios. Alguien de Côte d'Ivoire quisiera saber algunos consejos para crear un buen plan de, de negocios que incorpora el autofinanciamiento. Lisa, vamos a, vamos a empezar contigo. Claro. Diría que es muy importante que entiendan el panorama amplio. Helder sabe a lo que me refiero. Hay un modelo de negocios que se llama Canvas. Se puede encontrar en línea. Y les permite ver los distintos aspectos de su empresa. Si pueden responder a preguntas sobre su empresa en general, eso les permite contar con un plan básico para entender a dónde tienen que destinar sus recursos. Helder, ¿quieres agregar algo? Sí, por supuesto. Elisa y yo pensamos lo mismo al respecto. Para mí, un plan de negocios desde el punto de vista tradicional. Um, es algo así como escribir un cuento de ciencia ficción, porque uno está pensando en algo que todavía no sucedió. El plan de negocios es un documento um, útil cuando uno entiende cuál es el modelo de negocios que tiene uno. <coughs> y cuando trata entonces de escalar el negocio, también trata de uh, generarlo. Este marco tipo Canvas uh, es, uh, eh, un libro escrito por As, Badwell and Pinier, y um, este libro se encuentra fácilmente, yo utilizaría el marco establecido por ellos en vez de una eh, planta adicional de negocios cuando desarrollo mi autofinanciamiento. Porque la idea es en forma incremental, de alguna forma, hacer pequeñas, um, apuestas, y de esa forma uno puede sacar lo que quiere, y hace una prueba en forma incremental. Así que si uno tiene un modelo comercial que es exitoso en el mercado, entonces ahí recién uno puede establecer un plan de negocios para expandir dicho negocio y escalarlo. Ambos hablaron de los recursos. Uno de los miembros del público nos dice, ¿qué tipo de organización no universitaria uh, puede uno uh, tener en cuenta para tener más recursos en materia de autofinanciamiento ¿Elder, Lisa? Bueno, esto depende del de país, claro, pero, nos tenemos que preguntar si hay uh, redes formales o informales de emprendedores. Uh, quizá el primer lugar al que haya que ir es en línea para ver si se han formado grupos de redes en línea que comparten experiencias y desafíos en cuanto a cómo iniciar un negocio. También las comunidades comerciales locales. Podemos preguntarnos si existen. Hay asociaciones uh, empresariales locales también. Tenemos que pensar en organizaciones internacionales empresariales que podemos uh, eh, utilizar dentro de nuestra área en particular, que tienen, por ejemplo, software u otra tecnología. Uh, esos son los lugares que a mí se me ocurren en este momento. ¿Lisa? Sí, uh, justamente él uh, indicó varios de los puntos que yo iba a establecer. Las organizaciones profesionales muchas veces tienen una faceta que uh, utilizan para uh, hacer mentoría de otros en el campo. Los jubilados, los retirados, aquellas personas que ya han cumplido sus objetivos y que tienen mucho que ofrecer y que no tienen que trabajar a tiempo completo ya. Ellos muchas veces quieren compartir sus habilidades y aptitudes. Uh, y eh, quizá puedan ser especialistas. Eh, ustedes pueden aprender mucho de estas personas. Y como dijo Helder, las asociaciones de empresas, Ustedes pueden hacer una búsqueda en Google, en el mercado que uno, en el que uno tenga interés. Y pensando entonces a este modelo comercial Canvas, quizá ustedes piensen que les interesa el tema del marketing. No saben mucho del marketing, pero hay muchas personas, muchos grupos de mentoría que les pueden ayudar a ustedes. Así que yo diría que las organizaciones profesionales, los retirados y jubilados, las asociaciones de empresas, los grupos profesionales en línea de LinkedIn, por ejemplo, a estos también los pueden aprovechar. Excelentes recursos. Gracias a ambos. Tenemos también otras preguntas que vienen de lo, del público en línea. Pero no se olviden de responder a la encuesta que eh, está en vivo y que pasamos en pantalla. Uno de nuestros uh, miembros del público dice, ¿cómo tenemos que priorizar eh, las, el dinero que está eh, a nuestra disposición para maximizar el autofinanciamiento? Lisa. Bueno, yo diría que tenemos que asegurarnos en gastar dinero en organizaciones, en organizaciones en línea en aquellas cosas en las que uno no es bueno. Eh, por ejemplo, el tema de la seguridad. Cuando uno tiene actividades en línea, la seguridad es muy importante. Asegúrense de uh, que el tema de la seguridad esté allí, contrate a la gente especialista en seguridad y también hay que tener una apariencia profesional. El establecimiento de las marcas es importante y la primera impresión es importante cuando uno se presenta en línea. El sitio web de uno tiene que ser profesional, tiene que estar bien hecho. Ustedes van a estar gastando su dinero en adquirir clientes y, por lo tanto, el cliente tiene que ver que uno tiene mucha experiencia. Otra pregunta para Elder. El televidente quiere saber cómo puede ser que posibles inversores queden convencidos de brindar financiamiento. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso depende. ¿Cómo se presenta uno? Si uno hace la presentación eh, desde el espíritu del autofinanciamiento, como el que estamos hablando hoy, uno ya ha autofinanciado el negocio, tiene un modelo comercial viable, tiene ya clientes, uno puede pensar en el financiamiento para el crecimiento. Entonces, en ese caso, uno se enfoca en el autofinanciamiento. Y esto ah, realmente le cae muy bien a los inversores. Eh, uno ha hecho su propia inversión. Eh, uno ha comenzado con un autofinanciamiento. Los inversores están hartos de que venga gente que les pide dinero para probar que su negocio va a funcionar. Entonces, ustedes ya han probado que el negocio funciona, tiene potencial de crecimiento y eso es lo que tienen que mostrar en la presentación. Si ustedes no han hecho autofinanciamiento, si ustedes no han probado su negocio, esa conversación es mucho más difícil la que tienen que tener con sus uh, posibles inversores. Porque el inversor les va a preguntar por qué piensan ustedes que esta idea en particular es una excelente idea. Y entonces, las preguntas que les van a formular van a ser más difíciles y para ustedes va a ser más difícil responderlas y ustedes van a pasar mucho más tiempo hablando con mucha más gente en vez de si ya tienen un modelo comercial viable. Y ya han constituido este negocio sobre la base del autofinanciamiento. Muy bien, tenemos una pregunta relacionada. Didi nos pregunta en línea si es posible tener un financiamiento temprano en, eh, en la etapa de las ideas. Ustedes hablaron más o menos de esto, pero ¿alguna sugerencia para Didi? Bueno, esto depende. Hay diferentes programas gubernamentales que pueden estar disponibles en su región o país que puedan respaldar algún tipo de desarrollo. Por ejemplo, hay subsidios que pueden existir, pueden haber micropréstamos. La intención allí es, bueno, para aquellos que vieron el video antes del programa, es buscar capital inicial. Algo que nos lleve a un punto en donde se pueda después, a partir de ese punto, desarrollar el, um, el programa de negocios con un sistema tradicional de financiamiento. No hay mucha inversión para las pequeñas rel empresas, relativamente pequeñas, que uh, um, implican que la empresa todavía no sabe lo que tiene que hacer con su propio negocio. Muy bien, tiene sentido esto. Constant Pardou nos uh, pregunta si para una oferta de, inicia, de iniciación libre existe el uh, autofinanciamiento. Los clientes siempre tienen que pagar el autofinanciamiento. ¿Cómo es esto? ¿Lisa? Sí, por supuesto, le respondo. Hay un momento y un lugar para uh, ofrecer versiones gratis. Las empresas de software lo hacen todo el tiempo. Por ejemplo, muchas veces uh, pasan de uh, un modelo totalmente pagado a un modelo gratuito. Eh, MailChimp tenía un excelente producto. Tenía una gacetilla electrónica. Eh, ese era su producto. Pero la empresa no, creía, no crecía como querían sus uh, fundadores. Entonces, ofrecieron una opción gratuita aumentaron su base de usuarios y de esa forma pudieron después uh, eh, financiar los próximos uh, productos y las próximas características de productos. Entonces, darle a el, la gente algo gratis, tener comentarios de los clientes y um, eh, trabajar así con el producto, es una forma excelente de avanzar. No tengo nada para agregar. Estoy de acuerdo con Lisa. Muy bien. Otra pregunta. En la Embajada de Monrovia tenemos otro grupo que nos está viendo. Y, uh, entonces, el pensamiento centrado en el uh, usuario de viabilidad, factibilidad, eh, ese es un modelo que sigue la idea del autofinanciamiento. Bueno, este proceso del que hablaba Lisa de esta optimización eh, empresarial, bueno, eso es muy importante. Cuando uno eh, tiene su autofinanciamiento, el primer paso es eh, preguntarte si preguntarse si existe un eh, cliente allí que puede pagar por el producto o servicio. Entonces, uh, tengo que saber qué es lo que yo necesito para ejecutar esto con los recursos disponibles. Y finalmente me tengo que preguntar si puedo ganar dinero haciendo lo que hago. Entonces, uh, me pregunto, bueno, si lo doy, esto gratuitamente. ¿Cómo puedo después a futuro ganar dinero? Eh, el autofinanciamiento tiene que ver con este concepto de, quizá, tener pequeñas apuestas incrementales. De esta forma, podemos tener la viabilidad y la factibilidad del de negocio a prueba. Tenemos otra pregunta para Eldar. Nos pregunta, ¿qué tipo de organizaciones empresariales eh, debemos utilizar como socias eh, en este? De emprendimiento empresarial. Hablaste de esto, pero puedes ampliar. Esto es para Lisa, perdón. Es importante ver este tema. Alguien preguntó si esto podía ser un entorno en un universitario. Bueno, se pueden utilizar las redes de exalumnos, por ejemplo. Pueden acercarse a aquellas personas uh, que ustedes saben tienen ciertas conexiones. Por ejemplo, si ustedes quieren uh, reunirse con alguien, traten de hacer todo lo posible para reunirse con esa persona. Si yo quisiese uh, eh, conectarse con Elder. Yo iría a LinkedIn y sabría que en LinkedIn, Elder está conectada con 15 personas que yo conozco. Y una de esas 15 personas va a decir, sí, quizá te puedo presentar yo a Elder. Entonces, de esta forma se pueden trabajar con los grupos profesionales. Esa persona, incluso, va a indicarnos quiénes son los líderes en el pensamiento, en dónde uno quiere estar, en dónde uno quiere ser escuchado y escuchar también. Así que hay que estar en el lugar correcto en el momento correcto, eh, esa persona les puede indicar a ustedes a qué conferencias ir, él es especialista en su campo. Esas uh, personas deben ser las que, con las que ustedes se uh, reúnan. Eh, se pueden acercar a los grupos profesionales, a las organizaciones profesionales y en todas las organizaciones uh, hay personas así. Hay grupos profesionales uh, en todos los nichos uh, comerciales. Hay miles de, estas, uh, de estos recursos. Así que es una mina de oro que debe aprovecharse. Así que, eh, conéctese con aquellas personas que ya están conectadas con ciertos grupos. Lisa tiene razón. Independientemente de dónde esté uno en el mundo, Ustedes no tienen limitación geográfica uh, en materia de la experiencia técnica y buscar la experiencia técnica. Hay plataformas como LinkedIn. Si ustedes tienen eh, más uh, personas en Facebook que en LinkedIn, no. Comiencen a enfocarse más en LinkedIn que en Facebook. Muy bien. Excelente su uh, consejo. Tenemos un grupo en Guatemala que dice, ¿cuáles son las estrategias de autofinanciamiento para retener a los clientes, Elder. Claro. Creo yo que la estrategia de retención de los clientes inicial más importante es asegurarse de que cuando uno vende eh, la primera generación de producto a servicio de cliente, uno no espera eh, que el cliente le diga, bueno, voy a volver a comprar o voy a estar, eh, o voy a decirle que estoy, a, que estoy contento con ese producto a servicio. No, ustedes buscan propositivamente, proactivamente, ese tipo de información, porque estos primeros clientes son los embajadores de uno. Ustedes no tienen una fuerza de ventas plena. Entonces, estos clientes son su fuerza de venta y, por lo tanto, deben estar totalmente contentos con el producto o servicio e invertir en ese éxito, porque ustedes están invirtiendo en el éxito del cliente. ¿Cómo alientan a ellos entonces, a estos clientes, a que respalden el producto o servicio o empresa? Bueno. Esto debía surgir de forma natural. Debería surgir de forma natural. Primero, hay que solicitar comentarios. Segundo, hay que ofrecer algún tipo de incentivo. Si ustedes, eh, por ejemplo, tienen un servicio de suscripciones, uno puede ofrecer excelentes ofertas para la persona que es cliente de uno. Por ejemplo, eh, cuestiones premium, cuestiones gratuitas. Hay, tratar, hay que tratar de incentivar a alguien a que siga trabajando con uno. Hay que uh, reconocer a este primer cliente. Y esto es muy importante. Este primer grupo de clientes es muy importante. Así que hay que brindar algún tipo de incentivo para que ellos sigan adelante. ¿Por qué? Porque es preciso tener un flujo de caja inicialmente en este ámbito del financiamiento. Tenemos que pasar de una compra única a una compra que se repite. Esto, bene esto genera beneficios e ingresa dinero a, nuestro, a nuestra empresa. En Monrovia, le pregunta a Lisa, ¿cómo es que un emprendedor de, con autofinanciamiento en un eh, entorno de bajos ingresos puede generar eh, utilidades? Este tipo de entorno implica hábitos y disciplinas que deben desarrollarse sobre la base de los recursos limitados que uno tiene. Así que uno va a ser cada vez más productivo a medida que aprende a hacer las cosas. No hay que perder tiempo. El tiempo es el recurso más valioso. Uno no va a aceptar que los otros que trabajan con uno pierdan tiempo. Entonces, uno va a tener actividades directamente alineadas con eh, la naturaleza de eh, la empresa que quiere expandir. Así que hay que tener auténticamente curiosidad y hay que tratar de uh, aprender cosas que quizá uno no quiera escuchar. Hay que saber cuáles son las cosas negativas también. Y de esa forma también se podrá mejorar la, la productividad. Uh, y eso va a ayudar bastante. Gracias. El Centro Binacional de Nicaragua pregunta, ¿qué tipo de financiamiento se necesita para abrir un negocio centrado en los servicios y no en un produ producto especial? ¿Helter? Vamos a empezar contigo. Sí, creo que depende del tipo de servicio, depende de la complejidad del servicio. Pero creo que el autofinanciamiento es una buena forma de, in de iniciar con los productos y los servicios. Hay que empezar con los parientes y amigos y seguir con los clientes y continuar creciendo así. No hay como otra categoría para el financiamiento de los servicios. Pero claro, depende de... Su área en particular. Depende de las oportunidades que tengan para conseguir financiamiento, pero no hay una categoría especial para servicios en mi opinión. Entiendo, gracias. Bueno, ahora vamos a ver los resultados de la encuesta que hicimos anteriormente. Preguntamos a qué componente de su negocio aplicarían los conceptos de autofinanciamiento. Pueden ver los resultados aquí en la pantalla. La respuesta principal es establecer contactos, y después, costos generales seguido por el personal. Helder, ¿alguna pregunta sobre la encuesta? ¿Por qué no hay una categoría que diga todo, todo esto? Me sorprende ver cero en el desarrollo de productos y mercadotecnia. Yo voy a hablar sobre el desarrollo de productos y Lisa puede hablar sobre la mercadotecnia. Se puede aplicar el autofinanciamiento a todo. Claro, en el desarrollo de productos no queremos buscar atajos, pero depende de nuestra manera de concebir el desarrollo de productos. Si pienso, no, no voy a lanzar mi producto hasta que sea perfecto, eso sería un uso equivocado del concepto de autofinanciamiento. Deben usar esta mentalidad de autofinanciamiento y decir, voy a apostar paulatinamente a mi producto hasta que salga bien. Y creo que el autofinanciamiento sigue aplicando en ese concepto, en ese contexto. Lisa, sobre la mercadotecnia, sí, como dijimos, el autofinanciamiento es una actitud. Uno está construyendo un modelo mental. Esto tiene que ver con todo lo que hacemos, la manera de hacer las cosas, la manera de ver los recursos. No hay que buscar atajos si nos va a hacer daño a largo plazo, pero queremos trabajar con la mentalidad correcta para racionalizar esfuerzos. Uno puede hacer mucho con recursos muy limitados. Ustedes son emprendedores. Su objetivo es aprovechar el caos y buscar oportunidades. Hay que saber que ustedes pueden hacerlo y así tendrán éxito. Muy buenos consejos. Muchas gracias. Parece que nos queda tiempo para un par de preguntas más. Y de nuevo, en la Embajada de Monrovia, Liberia, preguntan, ¿cuáles son las desventajas principales del autofinanciamiento? Lisa, vamos a empezar contigo. Bueno, a lo mejor no soy la persona ideal para responder a esta pregunta, porque me encanta el autofinanciamiento. Es mi área favorita en la que trabajo con gente de tecnologías y distintas industrias. Pero la desventaja principal sería que No van a poder ser más exitosos que una empresa millonaria y no tendrán suficientes recursos para conseguir las patentes para proteger su propiedad intelectual. Eso puede ser muy difícil en una situación de autofinanciamiento. Helter, ¿qué opinas? Bueno, dos cosas. Van a crecer más lentamente. Si escogen el autofinanciamiento, hay que entender que se van a tardar más que la empresa típica que busca financiamiento exterior. El autofinanciamiento es el camino lento. Y si no les interesa esperar tanto tiempo, si no quieren crear un legado para su empresa, su empresa, su comunidad, su familia, su país, si no quieren ese legado, a lo mejor el autofinanciamiento no es la mejor estrategia para ustedes. Hay algunas limitaciones en determinadas empresas también. Si trabajan en la biotecnología, por ejemplo, alguna industria que requiera de mucho capital, casi siempre tendrán que buscar financiamiento exterior desde un principio por la magnitud del financiamiento que se requiere y la dificultad de comercializar un producto. Si trabajan en ese tipo de ambiente, tal vez no les sirva el autofinanciamiento. Tenemos una pregunta de Ángel López de Venezuela nos pregunta si pueden recomendar estrategias para usar el autofinanciamiento en, ambiente, en un ambiente económico volátil. Lisa, ¿puedes responder a esta pregunta? Mientras estoy sentada aquí en Estados Unidos con todas las ventajas que tenemos, los programas económicos que mencionó Helder, he trabajado con varias empresas que han aprovechado esas oportunidades y así me cuesta mucho trabajo responder a esta pregunta. No entiendo ni soy experta en las dificultades particulares que tiene usted en su país. Me imagino que si me encontrara en esa situación, buscaría recursos en ambientes más estables para ver si podría incorporar esos recursos en mi ambiente. Eso puede ser una posibilidad. Un país como el nuestro, tiene la ventaja de tratar de ayudar a otros países para que sean más estables en lo económico. Y creo que nuestro país puede ofrecer sus conocimientos a otros países a nivel mundial. Antes en la pantalla vimos algunos, algunas reglas básicas y en una situación como la de esta persona que hizo la pregunta, una regla esencial sería ser muy creativo con la negociación y pedir las cosas prestadas, es, es decir, ver lo que uno puede conseguir de manera gratuita. En este tipo de ambiente uno ve un mercado negro muy fuerte, por decirlo así. La gente regatea, negocia. Y trata de ver qué tipo de servicio puede proporcionarle a alguien a cambio de otro servicio o producto. Hay que ser muy creativo. Uno tiene que depender de sus habilidades para negociar cuando sea posible, intercambiar, hacer trueques. Aquí en Estados Unidos, cuando alguien desarrolla un producto alimenticio, pide prestada una cocina de las 2 a las 5 de la madrugada cuando la cocina no está abierta durante hor horarios laborales normales. Hay que hacer uso de muchos recursos de manera creativa. Y cuando uno se encuentra en este tipo de situación, hay que ser muy bueno para los trueques y pedir las cosas prestadas. Sí, es un muy buen enfoque. Gracias a los dos. Hablamos un poco sobre el marketing antes, pero ¿cuáles son las mejores formas de hacer publicidad para su negocio que cuesten poco o sean gratuitas. Muy buena pregunta. Si pueden anunciar su producto a los expertos de algún campo, a los líderes de ese campo, y les gusta el producto, si les gusta el producto, ya tendrán éxito. Pueden compartir ese producto con otras personas con influencia. Y si pueden lograr que esas personas adopten su producto desde un principio, y hagan publicidad en las redes sociales, que publiquen reportajes en los medios. Todo eso sería gratuito. También si pueden lograr que algún miembro de su empresa se conozca como experto en el tema, puede hacer exposiciones en conferencias o en eventos de esa industria. Y eso es una muy buena forma de hacer marketing de manera gratuita. Última pregunta. Alguien pregunta cuáles son algunas formas de manejar la deuda existente al mismo tiempo que autofinancia a su empresa. Bueno, lo primero sería negociar y tratar de recortar la deuda. Depende de la gravedad de la deuda. Si uno está tan endeudado que no cuenta con los recursos para su emprendimiento, sería muy difícil. Habría que pedirle ayuda a los amigos o parientes para cancelar la deuda o para recabar los fondos para el emprendimiento que pretenden lanzar. Aunque, aunque no hagan uso del autofinanciamiento, tendrían mucho riesgo a la hora de buscar el financiamiento tradicional con tanta deuda. Hay que pensar como inversionista, alguien que trabaja en un banco. Yo en su lugar, invertiría en alguien con tanta deuda? Tal vez hay alguna forma de hacer que esa deuda sea un interés en la empresa. Es una muy buena pregunta, pero se trata de mejorar las finanzas de uno antes de pedir financiamiento para una empresa. Muy buena respuesta, Helder. Parece que se nos acaba el tiempo, pero antes de concluir, quisiera pedirles a nuestros panelistas cuál sería su mensaje final para el público. Lisa, vamos a empezar contigo. Mi mensaje principal el día de hoy sería que tal vez ustedes tengan más recursos de lo que creían antes de ver este programa hoy. Y hay que pensar de esta manera. Hoy deben sentirse deben sentirse más ricos y conectados que ayer, porque es la verdad. Si están viendo esto desde casa o en la oficina, hay que conectarse a la red y ver qué contactos tienen. Esa gente tiene recursos, dinero, conocimiento. Si sí cuentan con muchos recursos, nada más tienen que salir a pedir la ayuda a la gente. Y va a funcionar. Lo van a lograr. Muy bien, Helder. El autofinanciamiento no debe ser un último recurso. Debe ser una decisión estratégica sobre cómo van a hacer crecer y gestionar su empresa. Cuando buscan el financiamiento exterior, ceden el control de la empresa a otras personas. Y el autofinanciamiento se trata de la gestión de riesgos. Son sus propios inversionistas de riesgo, al igual que con el capital de riesgo. Están asumiendo pequeñas deudas sobre la marcha y están aumentando sus probabilidades de tener éxito a largo plazo. Gracias a todos, gracias al público de hoy y gracias en particular a los anfitriones de nuestras sedes en todo el mundo por haber movilizado y aprovechado al máximo sus comunidades empresariales. Estábamos con The American Corner en Tirana, Albania, American Space CCNN en Managua, Nicaragua, la Embajada en Monrovia, Liberia, el American Space en Colombia, Colombo Americano, en Medellín, Colombia, el American Space en Windhoek, Namibia, el American Space, la Biblioteca de Mark Twain en San José, Costa Rica, el American Center, Abdujan d'Ivoire, el American Corner, Yamoussoukro, el Space en Túnez, Oasis 500 en Jordania, y UTEC Ventures en Perú. Antes de terminar, quisiera hablarles sobre el concurso de GIST que se llama Tech Eye. Los que aspiran a ser innovadores han presentado sus ideas y ustedes pueden decidir quién va a llegar a las finales en el Congreso Mundial del Emprendimiento en Estambul. Asegúrense de ir a gsnetwork.org para votar por su semifinalista favorita y pueden votar hasta una vez por día, así que pueden regresar muy seguido. Pueden seguir mandando preguntas en el chat. Y en Twitter a hashtag Connect, ya que los panelistas van a estar aquí un rato más para responder a sus preguntas. Muchas gracias. Adiós.